La constante riña, la constante pelea, debido a que yo no puedo doblegarme, pero por mi terquedad y porque es que tengo que demostrarle que es que él no tiene la razón y que no siempre está en lo correcto. Aunque yo esté mal, yo quiero estar bien. Yo quiero que me reconozcan como una persona que no fallo, no me equivoco, aunque esté equivocado. Y esa terquedad es lo que nos lleva a nosotros a muchísimos problemas. Hola, bienvenidos. Aquí estamos de vuelta con todos ustedes. Gustosamente les acompañamos desde Chicago, Illinois, donde quiera que ustedes se encuentren. Un abrazo caluroso. Somos Joe y Jessie y Pellegrí en Daily Life. La práctica de la verdad te conecta al éxito. Hoy, Joe, estaremos compartiendo un tema relacionado al matrimonio. Las diferencias que suelen presentarse dentro de la relación de pareja. Sí, hemos encontrado que hay dos maneras y, o dos puntos que podemos tomar en una relación, especialmente en una discusión. Y vamos a ponerle en cualquier circunstancia, es la terquedad o es el rendimiento. Y la terquedad es la que mayormente a veces nos gobierna. ¿Pero por qué generalmente puede gobernar el corazón o la vida ya sea del esposo o de la esposa? ¿Por qué razón la terquedad, la resistencia como a dar el brazo a torcer? Muchas veces es el orgullo que se pone en el medio, es la rigidez que aunque yo esté mal, yo quiero estar bien. Yo quiero que me reconozcan y como una persona que no fallo, no me equivoco, aunque esté equivocado. Y esa terquedad es lo que nos lleva a nosotros a muchísimos problemas. Por supuesto, y muchos de los problemas que realmente Pueden eh, evitarse, ¿no? Porque si nosotros somos personas que tenemos un corazón dócil, un corazón humilde, un corazón sensible al razonamiento que nos está presentando nuestro cónyuge, pues vamos a evitarnos muchos disgustos, vamos a evitarnos discusiones y también vamos a darle a nuestros hijos el ejemplo de reconocer nuestros errores y nuestras fallas cuando estamos mal. Ese punto es muy válido porque la terquedad donde nos lleva, en el camino que nos lleva a esa terquedad es a, a ver que estamos en error, pero estamos indispuestos a admitirlo. Esa falta, como tú dices, Jesse de, de ser una persona humilde, sensible, dispuesto a, a ser transformado, cambiado, eh, corregirse, eh, decir disculpa, lo hice mal. Esa admisión de nuestras faltas y debilidades y errores, tenemos un problema de admitirlo, de sujetarnos a la Palabra de Dios, porque si miramos, esta es Palabra de Dios, guianza de Dios, que nos enseña que la terquedad nos lleva... Por supuesto, a la necedad y a obtener resultados muy tóxicos, muy dañinos para las familias. De hecho, esto puede traer como resultado familias disfuncionales, porque la constante riña, la constante pelea, debido a que yo no puedo doblegarme al razonamiento que me está brindando, en, podría decir, mi esposo, pero por mi terquedad y porque es que él, tengo que demostrarle que es que él no tiene la razón y que no siempre está en lo correcto, aunque yo esté en lo incorrecto. Esto suele verse en personas que dicen, yo lo hice mal, pero voy a seguir en mi punto y no voy a moverme de allí porque es que yo quiero demostrarle que el que estaba en el error era él o el que estaba en el error era ella. ¿Y qué sucede? Esto cae en necedad que a Dios no le agrada la necedad. La sí. persona necia, la persona irracional La que no entra en razón Sí, porque ¿dónde se van a manifestar Esas acciones o esa Posición de terquedad? Se va a manifestar en nuestros hijos Como dijimos anteriormente Nuestros hijos van a ser tercos claro, O sea, si el nos ejemplo. ven a nosotros, aunque estemos en error No estemos correctamente A uh, nuestra posición O la manera que nos expresamos O la opinión Y, y no estamos correctos pero nuestros hijos vemos, pues si mi mamá y mi papá lo hacen, pues yo también me voy a aferrar a mi posición, aunque esté mal. Eso si me porté mal, todavía yo voy a, a actuar de cierta manera y voy a, a seguir haciéndolo porque voy a ser terco como mis padres. Sí, y sabes una situación que recuerdo mi mamá nos contaba y tiene que ver con eh, su experiencia dentro del matrimonio. Y bueno, en, en, a veces las personas actúan en ignorancia porque no tienen ese corazón de tal manera humilde para aceptar los errores, o aún, en el caso que les quiero contar, es mi mamá, ella decía que si mi papá decía que estaba de día, pero era de noche, ella tenía que decir que era de día, porque él no entraba en razón y tenía que ser como él decía. Y ella siempre decía, si él dice que es de día, pues hay que decirle que está de día para para no tener ningún tipo de disputa, ¿no? Pero ¿esto será sabio de que nosotras las mujeres digamos, bueno, si mi esposo dice blanco pero es negro, yo voy a decirle que sí, que es blanco, para que no haya ningún tipo de altercado, de contienda? Algo que uno tiene que dejarse llevar es, por la palabra de Dios, que nos enseña que ese, esa conducta es una conducta que no, Inapropiada. No, es, es, sí, no es buena para la familia, no va a llevarnos a ningún lugar. Y lo que sucede a través de ser así, una persona tan rígida, de verdad, en el corazón de Dios no podemos estar. Porque si somos la cabeza, el hombre, hablo el hombre, uh -huh. de la familia, el hombre tiene que estar dispuesto a admitir sus errores, para que el, la familia pueda ver la humildad verdadera, la misión de, de lo hice mal, miren, no me voy a, es verdad, ok, me corregiste, lo hice mal, este, vamos a tomar la decisión correcta, o lo que tú dijiste lo, lo pensé y es verdad, lo que yo estaba tratando de aferrarme a no iba a dar resultado. Vamos a, a mejorar. Y así es como tenemos una familia que respeta la cabeza de la familia. Cuando la cabeza de la familia está dispuesta a cambiar, a ser transformado, a corregir sus errores y admitirlos, va a tener éxito en la familia. Porque de la cabeza hacia la esposa y a los hijos, eso se va a contagiar. Ese espíritu de humildad, de, de disponibilidad a ser corregido. Y lo más importante es que cuando leen la Biblia y son confrontados con la Palabra, con, con una corrección de la Biblia Pues ya vieron que Mamá y papá lo hacen Se dejan corregir por la Biblia Por uh -huh. la palabra Y se, se, se disculpan uno al otro claro, o sea, Yo a... también me voy a dejar mordear Por sí. la palabra de Dios Van a tener ese corazón dispuesto y sensible ah. No solamente a la voz del Espíritu Santo A lo que está en la palabra Sino también a la voz de los padres Aún a la voz de sus maestros De sus jefes Cuando les quieren corregir ellos lo van a admitir Muchas personas, yo vienen cargando con estas cadenas que renuncian en sus empleos porque un jefe le llamó la atención y es que no quieren ceder y no quieren admitir que no están haciendo las cosas correctamente. ¿Y qué sucede? Estas personas van renunciando en todo lugar, van dejando los de empleos tirados porque no quieren admitir. No superan, no superan. No superan y es como tú dices, es lo que vieron en el hogar. Así se comportaba mi papá o así se comportaba mi mamá Y ellos nunca cedían, nunca admitían sus faltas Nunca uh, recibían una corrección ¿Y qué sucedía? Pues luego cargan con todo este tipo de maldiciones Y claro, traen resultados que tienen una hoja de vida En que todos lados renuncian En que son malos empleados debido a todo esto No Yo, termina lo que comienzan, sí. O sea, nunca van a hacer algo con excelencia Porque no van a, a dejar uh, la opinión o, o, la, o la corrección. el consejo de corrección para mejorar, para avanzar. Y es que esto también se ve muchísimo dentro de los matrimonios y dentro de las familias, Joe, porque es que hay personas que creen que porque ellos son la cabeza, o en el caso de si es un hombre, o también las mujeres, si son la, la cabeza. famoso ya. machismo en Latinoamérica. Sí, que porque son la cabeza o porque son los que traen el dinero al hogar, que entonces todo se hace tal y como ellos dicen. Y no está mal que si, como tú mencionabas hace un momento, están eh, dirigidos y regidos por la palabra de Dios, por la instrucción de Dios, tienen que hacerlo tal y como Dios lo dice. Ahora, si son personas que es que yo soy el papá, yo soy la cabeza y aquí se hace como yo digo y entran en ese estado irracional, pero lo hacen es más por autoritarismo, por mostrarle a los sí. hijos, o también esto sucede con los jefes o aún ministros, yo, que ellos siendo la cabeza y están en un total si error. Si no te gusta lo que estamos haciendo, te puedes decir, aunque estemos en error. Así es, te puedes decir porque es que yo soy la cabeza y yo quiero demostrar que es que aquí yo soy el que mando. ¿Y será que Dios estará de acuerdo con esto, con esa no. manera de actuar, si no es Dios el que dice, porque allí está presentándose la soberbia? Dios no es injusto y Él no, derá, él no va a dejar injusticia ocurrir en iglesia, en la casa, en el hogar, en la familia, ni en los trabajos, en ningún lugar. La justicia de Dios es la que prevalece. Hay un no dicho, la del hay un dicho Joe que es muy conocido en el ámbito cristiano. Y tal vez en el ámbito laboral El que manda, manda, aunque mande mal Pero si ya estamos hablando en términos De personas que tenemos el temor de Dios De que queremos seguir Lo que Dios nos dice Que debemos hacer ¿Será que este dicho eh, aplica? El que manda, manda, aunque mande mal Porque esto le sucedió A, a, a Saúl, ¿no? no exactamente, hay, hay que tener también es, Ese tipo de, de pensamiento ¿Cuál es el escenario? que estamos haciendo tercos o somos personas que estamos rendidos a Dios y estamos uh, desesperadamente uh, dejando que el Espíritu Santo nos guíe. Y cuando hay mucha opinión, uh, maybe lo está haciendo muy lento, no lo está haciendo bien, no lo está haciendo al tiempo correcto. Eh, multitudes de cosas que pueden venir a atacar a uno y su fe y su perseverancia o paciencia esperando la voz de Dios. Ya ese no es una persona terca. Es una persona desesperadamente dependiente del Espíritu Santo. Y ahí es cuando la esposa o el esposo debe de considerar y tomar ese escenario eh, en oración. Antes de rápidamente decir qué terco es. Uh -huh. No, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a orar juntos. Si tú dices y yo creo que tú me estás diciendo esto, que no quieres hacerlo de esta manera o que esta es la manera que debemos de ir, vamos a orar juntos vamos a dejar que Dios nos hable a los dos y vamos a esperar en, en que Dios ah, nos responda. Pero es todo también, bien diferente ese claro, escenario. todo depende de la manera también en que la, la persona recibe del otro lo que eh, eh, la sugerencia uh -huh. o sí. el reclamo, ¿no? Pero la manera como se responde también tiene mucho que ver que si todavía somos tercos en cosas que no son de Dios, como dijiste anteriormente, yo soy el jefe, yo soy el que mando, yo soy el machista o la mujer machista, porque eso existe también sí, que supuesto, quieren correr matriarcado, la casa, sí, sí, quieren correr la casa y quieren ve, a, hacer todos los a, las órdenes y, y, y tener a, hacer cabeza. Y esos conflictos son muy, muy, muy dañinos uh -huh. Lo que tenemos que hacer es tener la paciencia De decir, vamos a, a siempre mantenernos en la palabra de Dios En nuestra oración, en nuestra fe Porque Cristo es el que tiene que ser el que vaya Dirige. a dirigir Hablando ya dentro del hogar Necesitamos nosotros saber que la cabeza es Cristo Pero cuál es la posición que cada uno ocupa Yo no pretendo ocupar la posición que te toca a ti como esposo, como cabeza, como sacerdote de un hogar o como ministro de la iglesia, el sacerdote, no debo pretender tomar la posición, eso es usurpar la posición que tiene ya sea mi esposo, porque también hay hijos que quieren usur usurpar la posición que tiene el padre, así que esto es muy importante yo debo saber qué posición tengo en mi casa, si yo soy la mamá pues soy la mamá, soy la esposa, ayuda idónea, yo voy a a tener claras mis funciones, mi rol como esposa, mi rol como mamá, mi rol como ministra o como el rol que esté ocupando en, en cualquier eh, ámbito. Si yo tengo clara mi posición y claras mis funciones, las voy a llevar a cabo sin necesidad de usurpar y de transgredir lo que le corresponde al otro. Exactamente, lo más, lo más hermoso es de tener ese entendimiento, ese cariño por uno al otro, a dejar la terquedad para un lado, tener esa humildad y esa compasión y pasión por uno al otro, de ver que el otro mejore, supere, que le vaya bien. Y cuando tenemos ese pensar, cuando caigamos en un error, pues podemos decir, pues vamos a trabajar juntos para remediar la situación. Porque es verdad lo, como lo que dices, eh, si el tono es muy fuerte Si es uh, con enojo que lo digo Pues ya eso trae una atmósfera diferente Cómo vamos a responder De la manera que le vamos a creer al otro Y eso es, es algo que, que verdaderamente no tiene lugar en la familia Especialmente en la familia fundada por Cristo Tenemos que ser personas maduras ya Maduras en, en el sentido de que Ok, Dios me habló, Dios quiere hacer esto Y vamos a suponer que el escenario más extremo lo que estoy haciendo por pasión, y maybe no lo hice bien, maybe no lo hice correctamente. Pues la mujer, como, como, como la hedonia del hombre, también debe dejar que Dios trate con ese varón, con ese esposo que tanto ama a Dios, que tanto busca de Dios, con humildad, con compasión. Y si cae en ese error, pues que Dios le hable y que esa, ese varón de Dios, ese, la cabeza de la casa, tenga la humildad y para decir, mire, trate de hacerlo de esta manera, Aprendí de mi lección que no era correcto, pero vamos a corregir mi camino, vamos a andar para adelante, porque así vamos a tener armonía. Ahí, ahí vamos a evitar de caer en la trampa de la terquedad y del error una y otra vez, porque hemos abierto nuestro corazón a la humildad y dejarnos cambiar y transformar. Pedir perdón y ser perdonados. Si sí, es lo que Él nos dice, aprendan a ser humildes, aprendan a ser mansos, aprendan a reconocer los errores. Y esto es fundamental, no solamente dentro de la familia, sino también en nuestra vida con nuestro Señor, en nuestra vida espiritual. Si nosotros reconocemos nuestras faltas, Él dice que un corazón contrito y humillado no lo despreza. Lo mismo si viene un hijo humillado, humillado pidiendo perdón, o si viene tu esposo o tu esposa a ti a pedirte discúlpame por lo que te dije, discúlpame por mi actitud, discúlpame por mi comportamiento, que debe hacer el esposo o la esposa o lo, la mamá con los hijos? Y viceversa, los hijos hacia los padres. Esto se enseña a los hijos a tener ese corazón humilde de reconocer las faltas, los errores, a querer cambiar, la disposición a querer cambiar, pero también el otro debe tener esa disposición a perdonar, a levantar. Ok, yo te ayudo, vamos a hacerlo mejor, podemos hacerlo. Dios nos perdona y nosotros perdonamos también y mantenemos esa linda unidad, esa linda relación en el hogar, en la familia, porque esto es lo que nos hace ser una familia diferente a otra familia que no conoce a Cristo. Y es que nosotros ponemos en práctica cada enseñanza, cada principio que Él nos ha estipulado y que con amor nos lo brinda en las Escrituras para que nosotros lo aprendamos, lo pongamos en práctica y pues tengamos una vida feliz como Él lo quiere. Ay, no, lo, no se podía haber dicho mejor, eso es lo que Dios quiere y eso es lo que debemos de hacer y esperamos que... Eh, eh, este episodio te, te haya bendecido, que te haya iluminado si posiblemente estás siendo muy terco y, o terca y no te has dejado ser uh, humilde uh -huh. e, y pedir perdón y ser perdonado. Esta es la clave para tener una vida pasiva, amorosa, contenta, alegre y unida. Así es, les esperamos en una próxima entrega. Les invitamos a unirse a nuestras redes sociales, a ser parte de nuestra comunidad en Facebook. Y en YouTube nos encuentras allí como Daily Life Ministries. En YouTube puedes suscribirte, activar la campana de notificaciones y vas a recibir este contenido. Además, escucha nuestros podcasts sí. que están disponibles en las diferentes plataformas. En inglés y en español. Excelente, además. Y allí lo encuentras en Spotify, Apple Music, Amazon Music y las demás plataformas de podcast. Allí las encuentras, Daily Life Show. La práctica de la verdad te conecta al éxito. Les esperamos en una próxima entrega. Bendiciones a todos.